La. ¡El cachemarín es el del mundo! Pues, pues pero. ¡No sé qué sí, que dijo no Vegueta! ¡No creo! ¡No sé qué que vi! ¡No vamos, el que vi! ¡No, vamos, no, no, no, no, no! esto empieza de antes. ¡No, sé el que dijo Vegueta! Cuidado, cuidado, ah. cuidado. Mira, marcha atrás, marcha atrás.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 Queda despisado Vale, vale, vale, vale y, Eh... En un día no Y se queda Y se queda Que ya verás como se... Menos los porche Vamos... Maltratado al porche Bueno, bueno, bueno, que está? Esto, esto está como recién salido del, del concesionario <risa> Es el coche de serie. Su es río. el que aparecía en el anuncio. Es el que aparecía en el anuncio de, de, de, de, de la. Noche. ¿De <risa> de pero no no me para que no se insucia demasiado era el que... Oh, ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! el ¡Ay! ¡Ay! esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Es una No sé qué es No sé qué es la Es el Forte Es el Forte Después Después os enseñamos Qué marca es Y lo probáis Después Para la realidad No es recomendable ¿No hagáis esto en casa? ¡Mamá! Sí, la supervisión de un adulto <risa> ¿No hagáis esto en vuestra play en la Xbox? ¡No! No, no quiero que se me metan dentro Pero ¡Se me... se me cayó. ¡Se me cayó. no! no. Se encalló Se encalló cayó. Voy a ir No, no, no, no No, no, no, no Primero voy a enseñar que marca es. La marca No, quédate Entra en el coche si es la marca Y enseñamos Entra, entra, entra No me sale la marca No me sale la marca Otra ¡El tío lo está pegando! ¡Pégale, pégale, Alex! ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? ¿Cómo se Alice. pega? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Circulo, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Circulo. Que hay dos pegándote. Toma. Bueno, aquí estamos. Con la unadiza de mele. Tengo sí, sí, sí, un pequeño problema. ¿no? Un pequeño inconveniente Alexis 10. Sí, sí. Ostras. Son tres, son tres. Tiene más un viejo y una vieja. Ah no. es un tío con viejo! Yo que a la no Me escuchar el coche. a Bolina, quiero a pero quiero escuchar pero que, está que Dio, está vale, a Bolina, quiero aquí se I'm going